Bienvenidos a Unilasallista Virtual. Para ingresar a la plataforma, ingrese a la dirección que aparece en pantalla. Si es la primera vez ingresando a Unilasallista Virtual, o olvidó su contraseña, dé clic en Olvidaste tu contraseña. El nombre de usuario es su correo electrónico institucional completo. Recuerde, solo debe ingresar su correo en una de las dos cajas de texto, nunca en ambas. Damos clic en Buscar. La plataforma Unilasallista Virtual enviará un correo electrónico a su cuenta institucional. Damos clic en Continuar. Vamos al correo institucional. Si no aparece en la bandeja de entrada, puede estar en la bandeja de correo no deseado o spam. damos clic en el enlace que está en el correo si no abre el enlace debe copiarlo y pegarlo en el navegador sigue las instrucciones para crear la contraseña recuerda debe tener al menos 8 caracteres que contengan una minúscula una mayúscula un dígito y un carácter especial como asterisco guión numeral o signo de admiración damos clic en guardar cambios una vez hecho esto ya puedes ingresar a tu curso virtual en el portal unilasallista virtual